¿Cómo vencer los malos hábitos? Tengo mal carácter, bebo demasiado, siempre estoy criticando, o soy muy perezoso. Son quejas similares en los que aún creen que la nobleza de carácter es una finalidad por sí misma. No se dirían tales cosas si no se sintiera un fuerte deseo de romper la cadena de los malos hábitos. Esas frases expresan la voluntad de vencer toda mala costumbre. Pero ello exige cuatro cosas previas. Se necesita introspección para localizar el hábito adquirido y verlo claramente como un pecado. La persona que nos causa que otros critiquen una falta nuestra prueba que no ejercemos la introspección lo suficientemente para conocernos a nosotros mismos. Hay quienes temen examinar sus conciencias, asustados de lo que pueden encontrar, como esos cobardes que no resuelven abrir un telegrama por, por miedo a que contenga malas noticias. La introspección es al alma lo que el diagnóstico al cuerpo, es decir, el primer paso hacia la salud. El hijo pródigo hubo de entrar en sí mismo antes de reconocer sus hierros, contra su padre. Dirigiendo el proyector de la atención sobre nuestras personalidades, damos con el pensamiento o hábito que requiere correctivo y nos vemos como somos, no como quisiéramos ser. Evitar las ocasiones de pecar es el mejor modo de no pecar. El modo de no disgustarnos es no buscar situaciones aptas para causar disgustos. Quien se quema por estar al lado del fuego, Hará bien en eludir toda lumbre, el alcohólico hará bien evitando el primer trago, el divertido las mujeres bonitas y los demás las malas inclinaciones, la compañía de quienes degradan. Dijo nuestro Señor, el que ama el peligro crece en él. La tentación es difícil de vencer en el último momento cuando ya tenemos el pecado a nuestro alcance, pero cabe sobreponerse a ella si evitamos resueltamente la ocasión que la produce el hombre puede hacer el pecado atractivo o repulsivo porque lo que nos rodea influye mucho en nosotros no cabe elegir el ambiente que deseamos y rechazar inexorablemente los que den ocasión del mal nuestro señor dictaminó si tu ojo derecho te da ocasión de pecar arráncatelo de modo que si los libros que leemos, las casas que visitamos y los juegos que nos distraen nos dan ocasión de pecar, debemos prescindir de ellos por entero. El acto de voluntad es necesario para toda realización. Los médicos dicen que para la curación nada es más eficaz que la voluntad del enfermo. Para vencer nuestros vicios hemos de vencer la fuerte voluntad de hacerlo. Adquirimos malos hábitos dejando que señoren nuestra voluntad hasta que se convierten en automáticos y casi en inconscientes. Para dominarlos hemos de invertir el proceso y quebrar el funcionamiento automático de nuestra propensión al vicio. Nuestros caracteres no consisten en los que de ellos conocemos, sino en lo que de ellos elegimos. Y esa elección depende de la voluntad después de que el hijo pródigo volvió a su casa y dejó el ambiente de pecado. Su primer paso fue decidir. Ya me levantaré e iré a casa de mi padre. Se necesita para completar la tarea una recta concepción filosófica de la vida. Cuando la voluntad sola no puede vencer los malos hábitos, ningún alcohólico cura hasta que encuentra algo que aprecia más que la atracción al alcohol. A ningún otro mal se renuncia hasta que el pecador encuentra una recompensa positiva por no reincidir en el pecado. Nuestro Señor nos previno contra la casa. Bien arriba al hada que alberga siete demonios cada uno peor que el primero. Ese resultado es inevitable cuando se expulsa un mal y no se sustituye con un bien alguno. Incluso el mundo moral aborrece el vacío. Los malos hábitos no son expulsados por el mero hecho de odiarlos, ya que no siempre los odiamos como debemos, pero los aleja el amor de otra cosa que toma posesión de nosotros y que debe ser más grande que nosotros mismos, ya que somos nosotros los que necesitamos enmienda. No será probablemente nada terreno lo que constituya un amor sustitutivo. El hombre que cura de su disipación, reemplazándola por la ambición, puede hallarse peor en la forma que en el pecado, Nada nuevo que compita con un amor puede ser más grande que él, salvo el amor de Dios mismo con todo lo que ello se contiene. San Agustín resumió en sus efectos cuando dijo, amad a Dios y haced vuestra voluntad, porque si lo amáis verdaderamente, nunca desearéis herirle, como no desearéis herir a un amigo. No se puede luchar eficazmente contra los hábitos a menos que se tenga una filosofía que haga girar nuestra vida en torno al Dios que nos creó y sin el que estamos miserablemente obligados a arrastrar la compañía de nuestras imperfecciones. Disposición al sacrificio. Nunca, hasta hoy, en este periodo de la tregua, porque difícilmente pueden llamarse pacíficos nuestros tiempos, ha existido tanta disposición al sacrificio, ese espíritu no se manifiesta aún abiertamente y permanece escondido como el agua bajo la superficie de la tierra. Tal disposición potencial se manifiesta en dos modos, uno morboso y masoquista y el otro saludable y esperanzador. El síntoma de la primera clase de sacrificio es la sumisión al totalitarismo bajo el que se halla casi una cuarta parte de los pueblos de la tierra. El comunismo ofrece una visión laica de la idea cristiana del sacrificio, pues anuncia que el renunciamiento, las depuraciones, las liquidaciones, la revolución son cosas imprescindibles para que el hombre pueda entrar en una nueva clase de cielo en la tierra. El comunismo ha encontrado muchos que lo apoyan, no porque enseñan cosas buenas, sino porque la gente estaba harta del liberalismo, estilo de leche aguada, pero no conocía ningún mal digno de ser condenado ni bien digno de morir por él. El comunismo está llenando el vacío dejado por la divina admonición, tomar la cruz y seguirlo. Pero hay más saludables signos de un anhelo de sacrificio y deseo de la juventud de hallar algo fuerte y que merezca luchar por ello. Los pocos que han encontrado la causa la sirven infatigablemente mientras creen que con ello ayudan al mundo si se objeta que otros jóvenes de ambos sexos se dedican a la anarquía y la licencia social, respondiendo que eso no es prueba de debilidad de la juventud ni de que se rebele contra la autoridad y la ley. A mí me parece eso más bien una rebelión contra las flaquezas de los padres que aguaron la verdad con el error y la virtud con el vacío, diluyendo así el drama que debe existir en la vida. El espíritu revolucionario de nuestra juventud se levanta contra el fracaso de sus mayores en la empresa de legarles valores definidos y causas por las que se puede y deba combatir. Tal rebelión no es más que una actitud de desprecio contra la pasiva barbarie de la sociedad en que nacieron. Su licencia, camal, una protesta contra el vacío de la vida, vivida solo con fines egoístas y cuya falta de trascendencia pretenden compensar algunos de sus aventuras eróticas. Incluso en los peores extravíos de la juventud vemos una esperanza de la que busquen luego un más alto destino y se desar y se desangren a una vida de dedicación. Hay un periodo de la historia romana que tiene mucha similitud con el nuestro, aquel en que había quienes aceptaban como el lema filosófico y estoico el de apretar los dientes hasta que rechinen. En los tiempos modernos existe la filosofía aún, menos satisfactoria que la del estoicismo romano y es la prevaleción entre las dos guerras mundiales. Apareció primero en Alemania después de la primera conflagración y en Francia en nuestros días y se llama existencialismo. El estoicismo preparó a los hombres para el nihilismo social que equivale a la decadencia de la civilización, existencialismo obligando a los hombres a aceptar el nihilismo interior que significa el decaimiento de la personalidad humana cuando abandona a Dios. Los filósofos existenciales al menos ven claramente cuando saben que ponen al hombre ante una suprema disyuntiva, Dios o nada. Cuando uno se halla en presencia de esas alternativas, no puede permanecer en un nivel medio y solo le quedan la locura y el suicidio o llegar a Dios por el sacrificio y la abnegación. Hoy, la gran mayoría del pueblo, especialmente los jóvenes, está preparada para la gran ascensión a Dios, pero sus jefes fallan porque se educaron en un ambiente de dilución de ideas que procura pasar como sobre ascuas las cosas de la cruz cumpliendo sus ásperas aristas para no herirse con ellas por eso son ineptos para satisfacer la profundidad y la avidez y los anhelos de un pueblo hambriento de cruz los observadores superficiales consideran que es Jefe de masas, el que protege y promete algo a cambio de nada, como vacaciones pagadas durante lustros y pensiones para los obreros a los 30 años, más el conductor que verdaderamente acepte el alma del pueblo americano, especialmente los jóvenes, habrá de llevar su cruz a cuestas. Los días de los hombres, que prometían lindezas sobre lindeza han pasado. Se acercan tiempos en que habrá que exhortar al heroísmo, al sacrificio y a la abnegación. Millones de hombres se aíslan en las banderas de quien ofrezca algo más digno de amor que uno mismo. El calvario parecía muy lejano en los tiempos en que se creía asegurado el progreso automático pero se ha acercado mucho durante una década de adversidad. La Nueva América espera el momento de sacrificar los intereses de su egoísmo por una causa justa. Cuando surjan jefes capaces de ser víctimas de un sacrificio por lo mejor que conocemos, tendremos buenos tiempos para todos. Solo clemencia. A medida que el mundo se desarrolla, cada vez se usa más la palabra clemencia. Ello sería elogiable si la gente comprendiera la clemencia, pero muy a menudo equivale a mostrar piedad por los infractores de la ley o con los traidores a su patria. Tal clemencia podrá ser una emoción, pero no una virtud. Como no es Clemente el hijo que mate a su padre por creer que va haciéndose demasiado viejo para evitar cualquier imputación de culpa, a ese asesinato se llama eutanasia. En todos los alegatos en pro de la clemencia se olvida el principio que la clemencia consiste en una perfección de la justicia. No viene primero la clemencia y luego la justicia, sino la justicia primero y la clemencia después. La clemencia no es el amor. Si se divorcia de la justicia, el que ama cualquier objeto debe resistir a todo esfuerzo para destruirlo. La capacidad de indignarse con razón no prueba falta de amor ni de clemencia, sino precisamente lo contrario. Hay crímenes, de tolerancia que equivalen a hacer bueno lo que se perdona, lo que piden la libertad de los asesinos, traidores y otra gente parecida, alegando que se debe ser clementes como Jesús. Olvidan que ese mismo Clemente Salvador dijo que no traía paz, sino espada. Así como una madre demuestra amor a su hijo, odiando la dolencia física que le consume en el cuerpo, nuestro Señor demuestra que ama la bondad odiando el mal, que tantos estragos causan las almas de sus criaturas. El médico que fue tolerante con sus gérmenes de la tifoidea o de la poliomelitis, o el juez tolerante con el estupro, quedarían ante nuestro Señor en la baja categoría de los indiferentes al pecado. Una mente que nunca es severa ni se indigna ignora el amor y morirá sin conocer la distinción entre el mal y el bien. El amor puede ser severo, osco y hasta fiero, como era el amor del Salvador. Recuérdense que hizo un plagelo con cuerdas y se arrojó del templo a los mercaderes. Se negó a la cortesía de hablar ante farsantes vulgares como herodes para no aumentar la culpa moral de terca y un procurador romano que alardeaba de su totalitarismo y de las leyes totalitarias le hizo saber que si tenía que perder era porque dimanaba de dios cuando un gentil cortejaba a una mujer junto a un pozo. Él les recordó inexorablemente que ya se había divorciado cinco veces. Cuando supuestos hombres justos quisieron desviarle de su camino, les arrancó las máscaras de hipocresía, llamándolos progenie de víboras. Cuando supo que se había vertido sangre de galileos, reaccionó. Con, con formidable dureza diciendo todos pereceréis si no os arrepentís. Igualmente energético se mostró con los que ofendían a los niños dándoles una educación que progresivamente los inclinaba al mal. Dijo si alguien intenta dañar a alguno de estos pequeños que crecen en mí más valdrá hundirse en el fondo de los mares con una piedra de molino atada en el cuello. También aconsejó a los hombres que se arrancaran los ojos y se cortaran los pies antes de dejarlos convertirse en ocasiones de pecado y de pérdida del alma, perdiéndole uno de sus discípulos que le dejara interrumpir su tarea apostólica para enterrar a su padre. Nuestro Señor repuso, deja que los muertos entrejen a sus muertos. Al servirle Marta a la mesa, él señaló que era necesario algo más que el mero servicio. Cuando estaban durmiendo sus apóstoles, los despertó implacablemente y les reprendió porque no oraban. A pesar de la plena confesión de Tomás, le amonestó por su falta de fe. Una sola de sus miradas era tan penetrante y de tal modo revelaba la debilidad y el mal interior de todos que hacía llorar a sus discípulos. Su clemencia significaba el perdón de todas las faltas, sin retribución, sin justicia. Veríamos los mejores sentimientos con concluir en una multiplicación de abusos. La clemencia es para los que no abusan de ella y no abusarán ningún hombre que haya comenzado a convertir lo malo en bueno, como manda la justicia. Lo que algunos llaman hoy clemencia no lo es, es en modo alguno, sino un lecho de plumas para los que se burlan de la justicia y es de temer que multipliquen sus desafueros y males para llenar esos lechos. Tener clemencia no es dejar ejecutar libremente todo antojo, porque ya dijo nuestro Señor, Dios castiga a aquel a quien ama. El hombre moral no puede ser frívolo ni haber gastado sus emociones concernientes a la severa vara de la justicia. Por lo contrario, suele ser un hombre cuya dulzura y piedad configuran como partes integrantes de un organismo mayor, cuyos ojos pueden relampaguear de justa ira y cuyos músculos son capaces de tornarse de acero, como los de Miguel, para la defensa de la justicia y los derechos de Dios.